Hola, buscadores. La frase de esta semana es la espiritualidad no es adoptar más creencias o, o suposiciones, sino descubrir lo mejor que hay en ti. Y eso es cierto. La espiritualidad muchas veces la gente se imagina que es seguir una, seguir una religión, por poner un ejemplo, que es seguir unos dogmas, aceptar unas creencias... Adoptar creencias nuevas, si es una religión nueva para ti, y aceptar una serie de suposiciones, creencias, que no necesariamente uh, te van a hacer más feliz, sino que te obligan a algo. Todo eso son meras técnicas que pueden llevarte a la espiritualidad o no. O no, muchas veces. ¿vale? Pero descubrir lo mejor que hay en ti, ese es el mejor camino que hay para la espiritualidad. El camino espiritual en realidad es descubrirse a sí mismo, conocerse a sí mismo, conocerse cómo eres en este momento, pero además descubrir lo mejor que hay en ti y ponerlo a la práctica, sacarlo fuera, sacarlo a la luz. Eso es un verdadero camino espiritual. Como siempre, preguntas, dudas en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo.